Santander, fuimos de mal en peor, veníamos de Francia donde nos habían tratado con un gran respeto y donde, y donde habíamos aprendido a ser responsables dentro de un régimen de libertad y de confianza en nosotros por parte del matrimonio Freiné y del resto de profesores y cuidadores para encontrarnos de golpe con gente que nos consideraban como delincuentes. Lo primero que te decían era rojos. Antes de que Pedro nos hable de lo que comentábamos los dos, el que Pedro me decía si no tenía sonido o se habla, y le, porque él no había visto este, este pequeño vídeo, y le he dicho que este no, porque como este es para cuando viene él, cuando viene él ya lo cuenta, y, y ya tenemos otro más largo, que es, si él lo puede ir, alguna presentación, donde él habla y lo cuenta, ¿no? eh, a ver, Bueno, que, lógicamente, vamos a, a gastar más el tiempo con, con Pedro nos contará lo que, lo que le parezca, lo que quiera eh, del libro, eh, quiero decir que, yo como miembro del, del grupo que ha hecho posible, este, este libro, eh, quiero decir que la, la edición ha sido una un permanente eh, superación de situaciones, de, de situaciones vivas, alegres, eh, y empleando la palabra que normalmente emplea eh, eh, Pedro para definir la, al matrimonio frené, eh, maravillosa. ¿no? Hemos ido sumando lecturas, eh, entrevistas, grabaciones, eh, vivencias, eh, que nos permiten afir, afirmar que nos hemos encontrado, eh, que, nos hemos, que nos dimos de bruces con un personaje digno del trabajo de Celestín Frenet y de Liss Frenet. Para el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, para el para un grupo, eh, asociación eh, eh, pedagógica a la que pertenezco, el MECED, es un, una enorme satisfacción el, el haber tenido la oportunidad de editar eh, este libro, que pone de manifiesto, además de una manera casual, ha coincidido temporalmente con el 50 aniversario de la muerte de Celestine Frenet, eh, que en cualquier circunstancia, eh, y, en, y, y Pedro ha vivido... Eh, unas muy duras, el ser humano eh, puede luchar por mantener su dignidad. ¿no? Es un libro, Pedro Morán, que pone de manifiesto, de una manera totalmente directa y en primera persona, la realidad del trabajo pedagógico de Celestín y de Liffenny. Y no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que está permanentemente unido, entrelazado, ...con la proyección social y política que, de estos dos personajes eh, famosos en la pedagogía del siglo XX. ¿no? A través de los ojos de un niño eh, refugiado de la guerra española... Eh, ...vamos viendo la vida diaria, lo cotidiano... ...de una escuela un tanto especial... ...que es la escuela Féné en vans un pueblito del sur de, de Francia los eh, los Alpes, los Alpes en los Alpes Marítimos, arriba de Niza, arriba de Niza. Eh, por la, en la década de los 30 ¿no? como es fácil entender para las personas que trabajamos en el campo de la escuela y que militamos entre comillas eh, de alguna manera con esta corriente pedagógica con esta corriente filosófico-pedagógica eh, de Frenet el encuentro con Pedro eh, ha supuesto un antes y un después porque por primera vez en nuestra vida y llevamos muchos años trabajando en esto hemos conversado hemos trabajado, hemos oído hemos trabajado con fotos de, de, de un niño que tuvo como maestro y maestra a, Fre a Celestine y a Elise René o sea, algo impresionante y absolutamente impensable eh, hace dos años para nosotros ¿no? El mayor interés en principio de este libro, para, sobre todo cuando empezamos, reside en el hecho que Pedro fue, durante del 37 al 39, fue alumno de Freinig. Él mismo nos lo explica con todo lujo de detalle, ¿no? porque es muy, de, es muy detalloso, eh, las virtudes pedagógicas del maestro. No hemos conseguido que saque ninguna pega. Mira que lo hemos intentado, lo advierto. Eh, pero no hemos conseguido. ¿no? ¿Algún error tendría que eh, hacer esta pareja? <risa> él, él desde luego no, lo, no, no las vivió. ¿no? Eh, en la escuela de los, de, los, eh, de los niños y niñas que, como él, solamente españoles, había 30 y, 38, 38 sí, vamos. a las a la cuales hay que sumar un montón de marroquíes, de argelinos, de, muy bien, muy bien. de judíos, gitanos. Sí, claro. Además de los propios alumnos que había de, de la zona de, de, de Francia. ¿no? Eh, la verdad es que eh, esta vida que, que llevan, que están allí, eh, es una situación totalmente nueva para ellos. ¿no? Ellos venían de las escuelas de Santander. ¿no? Todo esto, que alguna vez nos, casi, casi nos costaba aceptarlo tan, tan bien, ha sido por una de estas casualidades de la vida, ha sido eh, corroborado por la autora del prólogo, que es eh, la escritora catalana Rosa Regas, eh, fue directora de la, de la Biblioteca Nacional, que durante unos meses coincidieron en Vans, porque Rosa fue de los últimos refugiados, niño, era una niña, era más pequeña que, que, que Pedro, era uno de los últimos refugiados que salieron desde Cataluña, desde Barcelona, y llegó en aproximadamente por febrero o marzo del 39 a Vance. No se, no se acuerdan, hemos consultado, hemos hablado con Rosa Regas, y lógicamente con Pedro, y no se acuerdan, no se conoce ninguno de los dos, pero. pero Sí hay una foto, sí, hay además, una foto de las escaleras de la escuela, que en el donde aparecen Rosa Regal y su hermano, además de Pedro y, y su famoso hermano Cholo. Eh, es que eso es llegaron a la última hora. Eso llegaron es a la última hora. Y era muy, además eran muy, muy pequeños. Muy pequeños. Nosotros no, eran ya los grandes. Porque estuvimos ahí dos años por los conocíamos, la vía de Madrid, la vía de San Sebastián, la vía de, de, de, de Asturias, la vía de, de todo España. Además había mucho. Pero sí, catalanes estuvieron al principio, antes que de la retirada de Cataluña. De Cataluña. Estuvo a, a dos y a los cuantos eran como cinco o seis solo catalanes. Luego había lo que más había cuando aquí eran madrileños. Sí. Bueno, pero el, li el libro, además de, de ser una vida como alumno de Frené, es también la biografía de un niño de la guerra. Es la biografía de, de los horrores de la guerra, de los bombarderos, de los bombarderos de aquí, de Madrid, de Santander, de los miedos, de, de todos los horrores que supuso el golpe militar, la sublevación militar, la guerra y la posguerra. ¿no? Pero además de eso, como tiene tan buena memoria, y además lo ha escrito, el libro es, es, es costumbrista porque. Pedro nos recuerda situaciones vividas... Eh, ...permanentemente en la ciudad de Santander... ...como por ejemplo el Vicente del 41... ...que mm, le describe sobre todo lo posterior bastante bien... ¿no? Y ...sobre todo habla con cierta ternura... ...de algunos personajes populares... ...muy conocidos algunos... Eh, eh, ...estos personajes que abundaron mucho en la posguerra... ...de, de Santander y de todos los sitios... ¿no? ...nos habla de por ejemplo de Arcilla de Pulguita, de Huevo Duro, del Tetas, pasando por el, el famoso cine que lógicamente de, de los que estamos aquí ah, no, no, le, no le habéis conocido, pues el Pulguero, ¿eh? que es el, el, el, el popular Victoria que estaba en Puerto Chico, o los raqueros de verdad que se bañaban en, en, el, en el Puerto Chico. No, no, de no donde han puesto. No, donde han puesto... Ahí el... no se bañaron nunca porque estaba la caseta del carabinero al frente. <risa> eh, ¿Y? No estaba presente. Se lo han puesto ahí porque es un sitio muy visible, o sea. Pero ellos se bañaban, se bañaban donde la gasolinera de la dentro ya de Puerto ¿El Chico Se ha de la sardina que nosotros que era donde se todo el pescado. Y las esas, ahí las escaleras, ahí es donde se bañaban todos los chavalitos. El pinichi, el nanito la que era... Eran críos pequeños, pero sí. ellos decían, señorito, écheme una perra, que se la cojo con el culo, y, y salía con el culo, O el señorito se la cojo con la boca, eh, y le echaban perros, pero allí nunca se bañaron. Además, daba la casualidad que la comandancia estaba pues, a, a 150 metros, enfrente del número 15 de Castelar, las escaleras que hay de Gandarillas para que se llama, que sube y se encuentra el... Esto los curas de los capuchinos. Los capuchinos. De los capuchinos estaban antes de la guerra, estuvieron en donde es el Palacio de Festivales y la fábrica de, del gas. gas. Todo eso era de la fábrica del gas, desde Corcho, donde empieza la calle La Unión, hasta Juan de la Cosa, eso era todo en la finca del gas. Era una finca que, que era finca que tenían ellos para más que nada para recreo y luego para ellos un, cultivaban ahí, tenían un hortelano. Y tenían de todo, porque yo vivía enfrente, en el número 23, en mismo de la Cuesta del Gas. Esta era la fábrica. Abajo tenía el depósito del carbón, tenía los hornos y de la, el cisco que se traía para hacer el gas. Y luego sacaban el co, después de sacar el gas, los gases, se echaban el co allí. Y la, la caldera donde depositaban los gases, estaba donde estaba hoy el Palacio de Festivales, abajo la sala Pereda, en frente del dique Gamazo. Ahí estaba el, el depósito, que decían que cuando venían a bombardear, que no, no teníamos miedo que las tenían vacías. ¿Qué coño eran vacías? Y todo si no, aquí no tiraban aquello. No les daba tiempo. Y dio la casualidad que unos, o sea, ya en el, en, en julio, julio de, ya del 37, ya los bombardeos fueron muy seguidos, porque el primer bombardeo que hubo aquí en Santander, decían 18, 16, y todos decían que son de los nuestros, era algún domingo, nunca se me había olvidado, me olvidaré. Que era un domingo y al, aproximadamente era el mediodía, entre las 12 do, en los cuartos y media. Porque habíamos venido nosotros aquí arriba, que estaba en la caridad estaba aquí donde está el hospital, o sea, el, el hospital, ¿sabes? Ajá. ¿Está parlamento ahora? Sí, ahora eso, la, el solar que hay ahí, estaba en la caridad que luego lo pasaron a, a donde está el, el, el hospital de arriba de... Que era, el, los, los, era la escuela de San Agustín, o sea, los, se sí, el colegio Cántabro. Ah, el, Cantabro, hogar, el hogar Cántabro. El, el hogar Cántabro lo hicieron después. Pero pasaron, de aquí pasaron los, a, los, a los chavales, pasaron allí. Y luego también cuando se quemó Santander, que empezó el fuego aquí abajo, también metieron ahí cantidad de en el en, nos metieron en la, las caballerizas de, de la Madalena y en el hospital de. Aquí en el hospital, en, allá arriba, bueno, lo que era el colegio Cántaro. ¿no? Sí, ahí metieron cantidad, luego también llevaron a, a las a Cueto, al hipódromo. También llevaron. Como veis, lo de costumbrista que decía yo. Pues, ¿eh? pues en lo que es la caldera del gaste, que es lo que hoy es el, lo de la, el Palacio el Festivales, la parte de abajo es Pereira, ¿no? Pues, sí. Bueno, pues sea. ahí está ubicada el el depósito. Y justamente el, el, tenía alrededor de, de la fábrica tenían un arterano que plantaba de todo, nosotros lo veíamos desde arriba de casa. Y dio, dio la casualidad que cuando tiraron las bombas cayeron dos o tres bombas lado, pues, ¿no? y, y a dos o tres metros de, de, del, del depósito. Era tierra labrada y se de cara menos con pocas de nada, pero bueno, mataba. Sí, porque y, el, barrio de, y, el, barrio el barrio obrero de mataron. La, voló, sí, fue aquí el barrio obrero. Y ahí enfrente mismo sí. de, de las estaciones en uh -huh. la calle Rodríguez. Me recuerdo yo que después de un bombardeo vinimos nosotros a ver porque venían un, un, unos primos de mi padre, vinimos ahí, me recuerdo que había un pobre burro que le había deshecho una bomba. Y, y parte de la parte de a, la calle de Antonio López, ¿no? ¿En López? Sí. Sí. Esa esquina que luego hicieron, que estuvo ahí en Calderón o sea, por los sí, campos de también esa casa se tiró. O sea que hubo bastante por aquí. Pero ahí lo de lo de Corchos y la casualidad de que era tierra blanda y no, no, explotaron. no explotaron. Sin embargo, en la calle La Unión, la casa de, de la bomba que llamaban, donde está el bar del cocinero, esa casita que queda entre las... Entre, entre maripos, grandes. Sí, parece que la están aplastando. La casa de algo entró una bomba por abajo y había un bar allí de las señoras Kika, los de Villaña. Ahí mataron unos cuantos. La casualidad de que entró la bomba y no habían ido al refugio. Murieron bastante gente. Y Ya cuando se fue mi padre dijo, hay que marcharse de aquí. Y es cuando nos mostramos para Francia pero bueno, la cosa ya se puso ya un poco eh. ahora viene porque es un libro de viajes no además de un libro costumbrista es un libro de viajes y es un libro de viajes no tanto como el viaje a Francia a, que ahora contará Pedro sino porque además eh, es un viaje, es un, es un libro que Pedro narra los viajes que él de adulto eh, hace en barco por todo el mundo, porque su profesión, como la de su padre, ha sido maquinista naval, entonces ha, ha, ha visitado todo, todos los continentes, todos los puertos, nos habla de Nueva York como nosotros hablamos del Paseo Pereda, eh, y además, eh, esto le ha permitido eh, tener unas eh, vivencias muy curiosas, yo voy a decir dos, eh, una es un encuentro casual con Camilo Cienfuegos sí. y con el resto Che Guevara, con, con Fidel no, porque estaba rodeado de mucha Tenía... de mucha seguridad, en un hotel en La Habana, en La Habana Hilton, en, en Hinton, en, en y que 21. luego se llamaba Habana Libre, sí, bueno, eh, pero Rampo eso Rampo. fue unos meses después del, y 26, 21. del 27 de julio. Porque el día que entró Fidel Caso en La Habana, estábamos nosotros en Muelle San Francisco, en, en La Habana. Y luego a la vuelta del viaje, por mediación de uno que era pariente, o sea, el hermano a, de Camilo Cienfuegos. de, de Camino, Y, ¿no? y pariente, o sea, amigo de mis primos, nos invitaron a, a pasar unas, unas películas de todo que habían hecho en la ansiedad. Sí, sí, sí, sí, como estos, unos reportajes. Y fue cuando estábamos allí y entonces Camilo Cienfuegos vino hacia nosotros, donde estaba el hermano, y nos saludó, pero luego... El Che Guevara eh, vino, le llamó Camino Cienfuegos Pino. y nos saludó, nos damos la mano, nos saludó el después, en español y tal, no pasó nada. El Fidel estaba todo rodeado de. de, de seguridad, calma, ¿no? sí. y, Pero además de, además de, de, de conocer a, a, a, Camino a. Camino Cienfuegos luego murió en un accidente en de, de aviación. En un accidente de aviación, sí, a poco tiempo. Eh, también nos habla del contrabando de las medias de nylon que, hacía, que hacían los, los marineros de este país ¿no? pero sobre todo y ante todo eh, es un libro de, del valor del ser humano ¿no? eh, este libro es, es un libro en el que eh, todas estas vivencias positivas y algunas menos aparecen siempre y, eh, y por encima los valores de, de la solidaridad eh, y cooperación entre los seres humanos. Y esto se va a notar mucho en la época de la posguerra aquí. ¿no? Y como para terminar y como compendio, al final es la historia de un hombre con una mente y una memoria privilegiadas que nos ha dejado esta joya, este librito, para disfrutar de todos los que le, le leamos. ¿no? Pedro Morán eh, es un ejemplo de vida para todos nosotras y nosotros. Gracias. Y ahora el que cuente lo que quiera pueda. Pues nos va a contar que el día 1 de agosto de 1937 salimos de aquí, de Santander, aquí abajo, enfrente de, de Antonio López, que era lo que es ahora la calle Castilla, donde empieza la calle Castilla, ahí estaba la estación del Cantábrico, que era la Bilbao Asturias. Y ahí embarcamos en los tres que ahora las papas en enfrente aproximadamente. Ahí embarcamos como mil y pico decíamos que era. Y nos llevaron a Gijón, a Musel. Llegamos por la tarde allí y según llegamos a Musel ya nos empezamos a embarcar. Todos los, pero dio la casualidad de que estaba la ya estaba el atardecer, ya, ya era igual, estaba un poco anocheciendo, ya igual eran ya las 10 o tal. Porque tardó mucho en llegar a Gijón. Tardó mucho tiempo. Y a lo que vamos, cuando llegamos ya nos empezaron a embarcar, y dio la ansiedad que de la marea estaba abajo, había un barco de marea de cubierta corrida. Y entonces hubo oh, cantidad de chavarillos asturianos que saltaron al barco, sin papeles y nada. Ay, no sé dio cuenta, con mil y pico que íbamos nosotros yo a salir, ellos saltaban. Y al otro día cuando salimos de salimos el día 2 de madrugada para, para Francia, fuimos íbamos para camino de Poyac en la ría de la Gironde, un poquito más abajo de Burdeos como unos 50 kilómetros o un poco más de Burdeo. Y nada más que salir al día 2, salimos de Gijón, eso, de buset y nos vino el Cervera y el, yo creo que era el Velasco, los dos barcos de, de Franco, vinieron porque apresaban todo barco que salía de, de la República, salía de Gijón, los apresaban. Y entonces fue hacia nosotros. Pero dio la casualidad de que, muy, muy, si no estaban muy lejos, dos barcos franceses. ¿De guerra? Sí, que nos fueron estuvieron, nos estuvieron a escoltar. Claro, cuando fue nosotros y vieron que venían los barcos franceses, miraron, y se, <ríe> salieron pitando. Y ya salimos, y, y hacía un día maravilloso, estaba la mar como un plazo marbello, que, como se dice, la mar. Y dio la casualidad de que de los mil, pues no sé si eh, seríamos... Media docena de, de chavalillos, porque yo tenía nueve años y medio, iba para, para los diez ya, pero había chavalillos un poquitín mayores que yo, que habían andado a mar aquí de chiquillos, y eso no se mareaba. Éramos como seis o siete, y yo nada más que amanecer salí corriendo para arriba a la cubierta a ver si había algo que comer, porque llevamos, llevamos más tarde ya, aquí aquellos días ya no había nada, que en Santander era ya por demás, lo que, porque nos tenían bloqueados los barcos de guerra. El, eh, de los de Franco. Y fuimos a, a cubierta y así mirando y tal, vinieron dos marineros franceses y de, de venir para acá. Y nos llevaron a popa un pañol que es como un trastero, allí Y estaba lleno de latas de mermelada y sacos de tortas de pan. Dimos <risa> <risa> adiós. Oh, a la pan allí. Oh. entraron <risa> a la pan y nos abrían las latas. Y luego nos dijeron esto. Y lo a repartir abajo? Yo cuando bajé, le bajé una torta de pan a mi hermano, estaba mareado como, como no! una chona, estaba mareado, que no. además es que se mareó, que, que es, no es un mareo que va así de, de, pues, es que se mareaba y no se levantaba del suelo, se caía? quedaba, y era un gran nadador, porque aquí en la Bahía, con 17 años, desde la isla de, de Pedrosa, la isla de hasta el Club Marítimo, con 17 años quedó el tercero, y vinieron canarios y venía, el, aquí en Santander teníamos un nadador muy bueno que era José Luis Garzón, era bastante mayor que, que mi hermano, pero con 17 años ya nadaba como un pez y no podía nadar mucho, pero como se montaría en un barco no iba ni a pedreña, se mareaba. Muchas veces muchas veces se, se recuerda él, porque él luego, es cuando vinimos acá a los, en, no sé si fue en el 46, se marchó otra vez él, cogió y se fue a Fuente Rabía, sin avisar, no nos avisó a nadie. Cogió y se fue a Fuente Rabía y pasó nadando desde Fuente Rabía hasta Endaya. Nadando, que era muy peligroso porque te pegan un tiro desde, desde tierra como por menos de nada. Y él cogió, hizo un atado de ropa, se lo metió por debajo del cuerpo, empezó a meterse por el agua y tal, y cuando vio que tal, pasó hasta allá, nadando. Pero era... Era un nadador. Aquí ganó cantidad de, de, de copas, pero como decía yo, te matas para, para la porquería esa de hojabata que te dan ahí. A ver si encuentras algo para comer por ahí. Y, y olvídate de. No había nada más carne cuando aquello. Era un gran nadador y además un gran. Era un torrero muy bueno. Un sí, gran dibujante dibuj, y un gran. Dibujante porque era rizo delineante. Pero aparte de eso, desde de muy crío, aquí en el libro se ven los dibujos de él. Estos, esto mismo de ¿eh? él, es, es, es de atrás, es, es, y, es, y luego tiene cantidad por dentro de... Ahí. Y, son los esto son libros... es uno de los libritos que pues se hacen es, en, las, en, las, en la Escuela Frenet, en, la Escuela Frenet en, en Valls, y en nuestras escuelas, ¿no? Sí. Este se llama Le Petit Rifugier y su autor se llama eh, José Luis Moral. Está qué? hecho en, el, en, en noviembre del ¿Cómo? 37, o sea, unos bueno. meses después de llegar, y es la historia de, yo soy, dice, yo, yo soy un niño de 12 años, he nacido en Santander, tú cuento la historia, y todos los libros, los, los, los dibujos, los dibujos están hechos por él. Y debía de ser tan bueno que frené, utilizando todos los recursos que tenía, hay unos cuantos eh, eh, eh, libritos de este tipo editados en la época, que aunque los libros no son de él, los dibujos sí y los libros y en los libros de Fremé también tiene Aparecen, los libros de frenet sí, aparecen Sí, o sea nos nombran a nosotros pues nosotros de, de santander subimos cuatro solo o sea porque fuimos a de burdeos o sea de polla nos mandaron el día cua, el día 3 arrancamos y fuimos para, para parís llegamos a san cloud pues llegamos a parís el día 4 por la por la mañana llegamos allá a parís era un barracón, bueno, era un, un edificio muy grande, que había sido una fábrica de, de automóviles, y ahí nos metieron a los mil y pico, y ya había, ya había allí esto, unos pocos, en, había unas, unas casas pequeñas, unos edificios pequeños, y, y había vascos ya también, los vascos decían que no eran españoles, no se querían nada con nosotros, y llevaron los de perder, porque de los que fuimos de aquí, era, iba de cada casa el mejor, y las llevaron las de perder. No, luego ya se, luego ya se hicieron amigos con nosotros. Y de ahí estuvimos en Valdor, que está arriba de San Claude, está arriba al lado del hipódromo. Pues a los. no llegó al mes, yo creo, que estuvimos en París. Una mañana nos, teníamos en la, en la cama la, la nota de que íbamos para Dinamarca. Y de, de París nos llevaron a 120 para Dinamarca, porque ahí empezaron a distribuir la gente, unos fueron para Rusia, otros fueron para Holanda, otros fueron para... Cada para, mandaban para los países, otros fueron a casas particulares. De aquí de Reina Victoria Samantipo, de Samantí, unos cuantos que, que se quedaron seis torbes, y unos cuantos se quedaron en casas particulares. O sea, en, pero... En Dinamarca eh, estuvo de maestro, la, el gobierno eh, envi Jesús. envió de maestro a Jesús Rebaque. Eh, el Jesús, que dice él, él, a él no le tocó porque eh, Jesús Rebaque llegó más tarde, un poco más tarde. De, ya él ya se había marchado sí. para, para la escuela de Vans, sí. pero Jesús Rebaque, que era director de aquí, del pues de la, de la, primero era de la escuela, fue sí, director pues no de, de lo que dice el Menéndez Pelayo, del colegio Menéndez Pelayo. Allí tiene la placa en el pozo eh, que hay de Santa Lucía, eh, la encuesta a las cadenas. Allí está la, la placa, la placa de, el, en su nombre. Don Jesús Rebaque Garea. Ese fue maestro sí. de, hasta que luego ya se marchó. De los, la, muchos que, de los muchos que iban con nosotros, como Pedro y unos cuatro, que también se llama Pedro Gómez y el, y el hermano, Paco, fueron al colegio con él cuando estaba director allí ahí, y los, y los reconoció, ah, se conocieron con ahí. Entonces, o sea, hablando dice, se recuerda, no va a recordar, tenía ¿no? una memoria también buena, pues buena. Ahí. Luego llegamos, o sea, ese día nos pusieron, fuimos a, a Dunkerque a embarcar, fuimos 120. Entre, lo bueno que tuvieron es que no separaron los hermanos. O sea, íbamos, porque incluso fueron tres, el, la María José Ceballo, Pilar, Ajá, madre, eran tres, era, eran tres hermanos. Era Millán, Hortensia y Pilar. Antes hermanos. Esta chica, esta niña de entonces, es que, su hija es historiadora y ha hizo un documental que se llama... El, el, no sé qué es de silencio. No, de, no, no. el silencio. El, el nombre de la, de la el, escultura de Chillida de que está en San Sebastián. No, calla, el silencio. No sé. sí. bueno, el peine es una cosa de ese tipo. No, no y es, eh, uh, su madre ha sido maestra hasta que se jubiló ¿La? en, en, en, en Teherán. Y, si. y sí. seis hijas tiene, ¿Y pues cinco maestras, de las seis hijas cinco maestras. <r Kristoff> y María José es la que ha hecho el libro este, y, pues, o sea, era, el vídeo ese. Sí. Ya serán tres las que fueron. No, no que fueron. es el peine, es el ruido, el, el, el, el, el, el, el bizonte. Sí, como no tengo tu memoria no No, me recuerdo ya. Se me ha pasado, pues sí, pues sí. Y ahí cuando llegamos a Dunkerque nos metieron ahí en un barco pequeñito, un barco en correillo, y nos llevaron hasta Copenhague. Y luego en Copenhague nos mandaron a, se llamaba el un pueblito pequeño, unas afueras de Copenhague. Un colegio precioso, era un colegio bueno, bueno, un estilo estos de los agustinos y de todos esos buenos colegios porque había cantidad de daneses allí. O sea, no era un sitio especial no, no, no, para... No, no, no, no, no había... Ahí no había paredes, ni había tapias, ni había nada. Teníamos un patio grandísimo y había... había un, una habitación como... tan grande como este es el local, lleno de juguetes, de todo, que nos regalaron ahí, de juguetes, de ropa, de todo. Nos hicieron un recibimiento espantoso, porque fue... la gente obrera allí en Dinamarca se portó muy bien, porque ellos... Ellos eran, o sea, el, el sindicato obrero era el que costeaba la, todos los gastos de, de la escuela, salían el dinero de los sindicatos de los obreros. El, lo, el gobierno de allí no es lo que nos dijeron, y por lo menos es lo que se sabía. Y ahí de, todos los chavales de, nos, de del nacimiento, ya digo, pues espantoso, de, de bien que pues, se hicieron películas, se hicieron de todo, que es lo que ha hablado Enrique, y luego María José, fue con la madre, hace cuatro años y pico, fue a Dinamarca con la madre para saber, ella como es historiadora, la hija, dice, pues vamos a, a ver dónde estuviste. Y fueron a Copenhague y cuando llegaron a Copenhague fueron a la escuela y la escuela estaba como eso, porque cuando la guerra la, había, la habían tirado los alemanes y no se volvió a construir. Y entonces unos vecinos de le mandaron a... A la, a, la, a la emigración, dice, iros a, al sitio tal, que o sea, el, donde se lleva todo lo de los refugiados y todo, total, que llegaron y les recibieron, bueno, porque había unos señores que eran los que llevaban el, el negocio y decían, con dos materiales que tenemos nosotros aquí, que no venga nadie a, a, a, hacer un, a hacer cualquier cosa, porque eso vale un imperio para la para historia, porque si no hay memoria, no hay historia tampoco. Y entonces el, la, la señora de allí les regaló películas, les regaló la llegada del barco y todo. Sí, ¿Lo que lo, sale lo, del documental? Lo que sale del documental. Cuando llegamos, cuando nos están duchando, cuando nos están despiojando, y, porque no había no, más que miseria cuando aquella. Pero ya digo, fueron a, a Copenhague y, y trajeron todo eso, y luego lo fue recopilando ella y hizo el, el DVD. Y le invito a la, a la señora que llevaba los asuntos sociales de los refugiados. Uh -huh. eh, vino el matrimonio a Gijón, porque nos invitaron a los de San Sebastián, vino a Santander y Asturias, nos invitaron a Gijón. A, y luego ahí el, la, la alcaldesa nos recibió y nos dio nos dieron, nos dieron un banquete ahí de miel. Y nos regalaron los libros y todo un muñequito de un niño de la guerra y todo esto, que está por cárcel. Y eso, esa señora, pues, fue una, una grandeza, porque no, ella decía, pero cómo voy a deshacerme, que esto el día que me vaya yo, igual cualquiera que venga lo tira, lo tira, y ya lo puede recuperar o sea, lo y tal. Y cuando llegó María José, se la debió a Dios, con todo lo que le dieron. Y luego allí en Dinamarca, cuando llegamos a, no, no, por lo que dice, que yo no conocía, o sea, no le, no veía, yo sabía quién, quién era lo que su rebaque. Sí que ellos teníamos un padrino allí que pasaban toda la gente obrera y gente del pueblo nos venía a ver y nos traían de todo y en uno de, de los viajes que vino que hacía como de padrino mío, me traía siempre cosas me regaló una navaja de explorador, una navajita que yo no la podía ni abrir de, de, porque son muy duras y entonces un tal un argentino que era un soso, como, como dicen los argentinos un volumo. <risa> se le antojó que le tenía que dar yo la navaja. Yo le dije que no, que me la era un recuerdo de ese señor, que me había dado y no se le quise dar. Y entonces muy sinvergüenza, pues confiante si yo no tenía fuerza ni para abrir la navaja, pues diciendo que la había amenazado yo con la navaja. Y, y fue porque los mayores le, le metieron mano. Y entonces nos mandaron a cuatro, a dos los hermanos de Nueva Montaña, a Dionisio Peñarrán y a su hermano Luis a mi hermano y a mí nos mandaron, y otros dos más, ya no me recuerdo yo el nombre del chato, el luego no cuenta si está aquí, y entonces nos mandaron otra vez para Francia, a París, a Valdor, y de Valdor estuvimos como unos 15 días, no, no menos, una semana, y fue cuando nos mandaron a la escuela primera Vence, a un y marito, que fue lo mejor que, que nos pudo pasar, porque los que se quedaron en Dinamarca lo no pasaron muy mal, porque al poco tiempo empezó la Segunda Guerra Mundial y los alemanes se estuvieron ocupando toda Europa y eso, y lo pasaron muy mal. Luego les trajeron a Francia y estuvieron lanzando por, por, por todo el norte de Francia los, este pacto y todos esos... Bueno, primero los científicos y pico tuvieron que, que regresar. Y nosotros estamos ahí como reyes, porque la escuela Frenet era como si estarías en, en un chalet porque teníamos de todo. teníamos fruta, teníamos viñedos, teníamos planchadas de fresa, de, de, se cultivaba de todo allí, y árboles frutales cantidad, te enseñaban hasta a injertar los árboles, teníamos colmenas, porque teníamos un, el, miré, era una meseta, a los cuatro vientos que se veía, era muy bonito, la fotografía ves el pueblo de San y el otro pueblo de lado, porque un pan se decía, pan se las olí. La, la bonita, en las puestas costales tengo yo casa. Es muy bonito todo aquello porque es muy, se dedica mucho a a cultivar naracos para hacer la, la, de la flor hacer el perfume. Se dedica mucho a eso, al perfume de de la naranja y de flores, porque también la lavanda, la, con las lavandas hacían hacían porrones, hacían cosas muy bonitas, muñequitas. Muy y ahí cuando Estuvimos allí, fue la cosa más maravillosa que nos pudo pasar, porque caímos, bueno, como es como, yo no sé, pero no, con todo se portó muy bien, ¿eh? pero con mi hermano y conmigo era ya una cosa por demás. Y luego para cuando estuvimos allí, después de las clases, se construyó bastante, construimos unas naves ahí para para poner unos talleres, porque había taller de carpintería, de, de mecánica, la imprenta, teníamos una máquina, una imprenta grande, la Minerva, que los pequeños la empujábamos porque no componíamos, pero luego no podías meter las manos porque te podía pillar la, la máquina. Y se hizo cantidad de cosas y la ayudamos. Después de salir de las clases a las 11, 11 y media, pues estábamos una hora, dos horas ayudando a un, a un arbañil que venía allí y frené mismo también, y las, hasta las chavalillas ayudaban a llevar los ladrillos y todo, o sea, que le ayudamos, para, porque éramos treinta y tantos y había que comer, y luego también tuvo la cosa de que, como tenía cantidad de amistades, era una cooperativa, solo por ejemplo mi hermano estuvo en tenía en la cooperativa, en la cooperativa de, de la escuela, eran todos maestros y luego se hacían ahí congresos de ahí, que también hicimos la, se hizo ahí un una albergue, hasta con piscina y todo, porque nosotros teníamos piscina en la, allí, o sea, se usaba la piscina para bañarnos y luego, como estaba en un alto, rezaba todo, todo, todo el campo. Y, ya digo, se, le ayudamos cantidad. Y luego nos, mandaron, nos mandaban a familias, amigos de ellos. Yo, por ejemplo, yo estuvo mucho tiempo en Canes, no Son sé más que estuve en Cannes, pero estuvo mucho tiempo en la imprenta, con Monsieur Carpentier. era el responsable de la. Era el, el, el encargado, el encargado jefe. Le querían solo allí, bueno, fueron todos. Yo le iba a ver mucho porque cuando Frené bajaba a Cannes a llevar trabajos de la cooperativa y eso, me decía, pero vamos, que voy, vamos a ver a tu hermano. Y me bajaba mucho ahí. Incluso cuando empezó la guerra fui a Grenoble con él a buscar a la suegra, fui a buscar el matrimonio, y yo fui con ellos a, a Grenoble. Y cuando iba a la o sea, al, al pueblo, yo, siempre me, a mí siempre me... Yo Y dejar vivir, vive y deja vivir. Y ya digo, ahí, o sea, por ejemplo, a estaba Estaban Canes, a mí me mandaron, primero fui a, a esto, a un pueblo arriba de los Altos Alpes, arriba del marítimo, en invierno fuimos, pues, hacía un frío. Fuimos tres, dos hermanas, Carmen y, y Angelina, hermano, buena gente, a mí me querían las dos hermanas. Nos fuimos los tres, Angelina murió muy joven, la pobre, se casó y se fue a la... ahí está la fotografía de Angeline. Se, y se fue para Uruguay, y allí murió muy joven, por muchacha, más bueno El padre era el maestro nacional de aquí, eran de Santander. Esas tres eran tres hermanos, eh, Ángeles, Carmen y Bernardo. La Carmen se quedó en Francia, porque cuando vinieron los alemanes, el padre estaba también en Francia, sacó a los tres hijos y se escabulleron por allí para para que los llevara a los campos de concentración y Carmen Sito pintora y eh, trabajó en, en Grenoble que hay una hay una, Grenoble en la fábrica de de loza de Limoges de la fábrica de, de una fábrica muy famosa de loza que estaba ella de, de pintora para decorarla eh. Bernardo luego estuvo trabajando en un en un banco y, y Carmen o sea Angelines ¿Sí, se casó a por un ya te digo y luego también nos mandaban a, a mí estuve ahí en, a mí me tocó ir a vencer con esas dos como les hizo un trabajo fuimos a la casa que llevaba el correo y telégrafos la post y yo la ayudaba a, a llevar los telegramas y, y Carmen y Angelides la ayudaban porque era un matrimonio el marido era capitán de la mercante y siempre estaba afuera, estaba la madre, que era una señora muy mayor, y entonces Ángel Ángeles y Carmen le vino, pero bueno, les hacían todos los trabajos de la casa. Yo le llevaba los telegramas y una vez me mandó a llevar un telegrama a las afueras de, del pueblo de Ayer, y tenía un perro muy grande que siempre que salía yo a la calle venía detrás de mí, y me mandaron a llevar un telegrama a las afueras de del pueblo y estaba nevando. Cuando llegué allí, era un señor ya bastante mayorcito, no era muy mayor, pero bueno. A todos me daban una propina, me daban un euro, me daban todos algo, siempre me daban. Y este señor me dio, me dio la propina y cuando me la dio, yo cogí la propina. La miraba así y al perro. Y yo decía, ¿para qué, se la ti o para mí? Me dio un azucarillo. Y yo, en el azucarillo, le miraba y decía, será para ti o para mí, fue pues la, la propina más rácana que, que me dio, porque, porque siempre me da... Pero el perro no era rácana No, pa, bueno, pues al perro fue una cosa buena, pero yo le miraba y decía, ¿será para eso para mí? La que y luego las propinas yo siempre las compramos a la hostia, a la Carmen y a la Angelina, lo, lo gastamos ahí en Chuchería, y allí hacía un frío espantoso, y los sábados... Regaban y llenaban la, una plaza que tenía el pueblo, la llenaban de agua y al otro día a, a, a, a, patinar. a patinar. Y la señora me compró a mí unas gotas con los hierros. Oh, el primer día lloraba de frío que tenía, un frío. Y, muy bien, muy bien. Y luego estuve también una, otra temporada, estuve en, en, en Niza, con un militar que había sido compañero de Frené, porque Frené en la guerra del 14. Como era maestro nacional, le, le mandaron como oficial de, del ejército. Y, y le dieron un tiro en el pulmón y pasó a las mil y una. Porque le querían, le querían licenciar, o sea, le querían apautar. ¿Jubilar? Jubilar. Y el hombre luchó, luchó, hasta que no pudo ya más. Y es cuando... Eh, estaba en San Paul de Benze, que es un pueblito más abajo, un poquito más abajo. Estaba de Antibes y de... O sea, bajando para ir a, a, a, a, a Cárdenas a la derecha y a, a, a, la, a la izquierda a Niza, a Golderslán, Antibes y, Goldberg, y tuvo que marcharse de aquel pueblo porque le hicieron la vida imposible. Aparte de que era un o sea, era un maestro pero con una cabeza tenente, ahí todavía existen, tiene como, como 12 o 14 libros. Un poco más, ¿verdad? Contra los que yo tengo en casa cantidad de ellos. Pero a lo que vamos, le empezaron a hacer la vida imposible la gente, porque había escrito la pedagogía, las la, la, la, la, ¿no? la, la, sí. y la gente de la derecha la tramó con él y le llenaron el recreo que tenían en el patio, se lo llenaron de escombro, tenía ahí la leña para la escuela, para entrar en la estufa de la escuela, se lo tiraron, o sea que y ya cogieron como no podían con ellos se sí, fue cuando montaron la escuela de esta en Vence, en, el, en las afueras de Vence, que está como a kilómetro y medio del pueblo, Vance. Y ahí ellos montaron la escuela y fueron subiendo, subiendo. Y, y, y luego, ya cuando llegamos que soy ya en el 33 o 37. Sí, ¿no? sí. o sea, ya en el 37, cuando fuimos nosotros, todavía le ayudamos mucho. ¿no? ¿Todavía existe la escuela de Vance? donde estuvo Pedro sí. eh, la, la, la portada que es donde están ellos en la famosa escalera existe eh, prácticamente sí. igual sí. Y, y sigue siendo aunque ya es una escuela pública eh, consiguieron después de mucho sí. eh, pe, trabajar que el gobierno francés eh, permitiera que siendo pública se mantuviera con la estructura que tenía eh, creada por Fronin Sí, hace unos años que esto sea se ha conseguido. Allí se crió también mi cuñada, la que se casó con mi hermana solo, porque los padres eran maestros serios, eran de Alsacia, pero estaban los tres hermanos. La la, no, la Totí, o sea, se llama Claudia, le llaman o sea, Totí, pero aquí todos nadie le llamaban por su nombre, todos tenían alguna, y, y otro hermano, eran tres. Y la, mi cuñada, Estuvo toda la vida al, al lado de los frenes. Estuvo al, al, al, hasta que murieron los frenes. Frenes tenía una hija, Balunet, solo una hija. Y hasta que murió, hasta la hija, esa, mi cuñada estuvo cuidándoles y, y luchando con ellos. Y luego, cuando se murieron, dejaron una herencia a ella. Le dejaron una buena herencia. <coughs> ya te digo, allí hice. Bueno, cuando fui. Bueno, luego también sabes que pasaba que, por ejemplo, había una muchacha, Paquita, que está ahí en el libro, Paquita. Esa era, había él era San Sebastián y había trabajado en alta costura en San Sebastián. Y las chavalas, había cantidad de chavalillas, le, les hizo ropas de unos retales que le dieron a Frené, les hizo vestidos de la garterana y de, de esos bailes andados típicos. Y bajamos a. los sábados bajamos a Niza a un teatro y daba para sacar para la. para buena intención. ¿Para es comedia, no? Sí, eran unas <risa> comedias pequeñas. No, no, comedias son dramas. Sí, muy bonito. No, siempre te, estaba lleno. Y luego después nos llevaban a dormir a casa de los amigos. A mí siempre me tocó ir a, a casa de los que <risa> sabe, eran andaluces, se pillaban carbones, fíjate, no se me olvidó. No se te olvidan era, No, vivían en Monferrón, arriba de Niza. Y ya digo, para sacar algunas perrillas pues saltían las comedias esas. Y las chavalillas que se hicieron... Ah estaba una señora que... Una, una profesora de piano que vino de las refugiadas que era la que les enseñó a, a los bailes y eso. Era una profesora pero buena buena. Ya los los enseñó a todos y bajamos allá a Niza y sacamos para algo se sacaba. Pues... Hay en un libro que ahora no, me, no tengo la referencia, El disfrené, eh, <coughs> hace una referencia a un momento de uno de las eh, eh, representaciones teatrales de las que habla Pedro, sí. que además eh, hemos conseguido eh, localizar el, el, el texto porque era una representación de, de los bombardeos de, sí. de, la, de la ciudad tiene de, el Salvador, Salvador, Salvador de Cholo. Pues el que tiene de Cholo. Tiene grabado de Cholo. Tengo yo y, y, y cuenta Elis Frenet que, que sus amigos, por la noche, después de haber visto el, el espectáculo, pues la recriminaban, que era muy violento poner a unos niños en una, en una situación violenta dentro del escenario, ¿no? Eh, porque, bueno, yo he leído el, el libreto y cuando entra, entra cuando entra el último eh, actor, que es Pedro, precisamente, eh, están muertos todos. O sea, la obligación la ha matado a todos, ¿no? Y, eh, entonces, eh, eh, el, está... Eh, Elis... Elis... El, el Cuenta en el libro que dice, textualmente no, no, es, no es así, pero dice, eh, nuestro amigo eh, José Luis, eh, como con mala leche, no emplea ese término, pero fuertemente eh, les dice, vosotros, recrimina. Eh, le recrimina diciendo, vosotros os parece mal que nosotros representemos una situación violenta por ahí, porque es como agresión, pero no os da pena de nuestros padres que son los que están muriendo en los bombardeos de, de, de España, Imaginaros cómo debía de ser la situación. ¿no? Pues sí. eso... Todo eso hay una, eh, para dar de comer a toda esa gente, no es que no... claro, Frenet necesitaba muchas ayudas. Sí, Hay no, una no. cosa que, que Pedro eh, lo, nos lo ha contado mucho, en el, y es que además de eso la, eh, enviabais eh, cosas a Barcelona. a Barcelona. En Barcelona había no, una, no, una escuela, no, escuela que se llamaba Escuela Frenet, que se había fundado ellos, ¿no? sí, sí. en el 35. Eh, Frenet fue a Barcelona a una escuela de estilo de la Generalitat, y, a, y entonces a partir de ahí se creó una escuela Frenet, se llamaba además, así, ah, Escuela sí, Frenet. Claro, sí. Frené desde de, de, de, de, de Francia, cuando la situación empeoró eh, aquí, mandaba eh, paquetes. paquetes. Lo que nos daban eh, a nosotros, el hombre luchó, pero mucho, mucho. Yo muchas veces lo he dicho, el gobierno español nunca le nombró ni le ni dijo, no, no se recordaron de Frené, cuando fue el hombre que hay que darse cuenta que tuvo a 38 españoles, sin, sin ayuda ninguna de todo era eso, a base de, de sacarlo por, por todas partes, se sacaba, pero bueno, porque también el, ibas al campo a ayudar, a, a saca, ibas a sacar patatas o ibas a, a hacer lo que sea, todos íbamos allí después de las clases todos a trabajar, porque había, había que comer. No, del 38 que estábamos españoles, no éramos solo nosotros, luego vinieron, cuando empezó la guerra, empezó, vinieron los chavales, los judíos, la, día, la guerra mundial. Sí, la segunda guerra sí. mundial. Vinieron los polacos, vinieron polacos, vinieron daneses, o la Denis unas cuantas franceses. Éramos, ya te digo, 38 españoles, pero luego había cantidad de argelinos y había de, todo, de, de todas partes. Franceses sí. eran también bastantes, muchos más que nosotros. Yo pero, pero, que en algún sitio pero allí, he leído que había ciento y algún, sí. en un momento determinado. Sí, pero allí éramos todos iguales, ¿eh? Hasta la hija, la, de, la la, niña, la hija era un poquitín, no era con todo lo listo que era el padre, la madre tenía un genio, tenía no era, era un poco ñoñona, sí. ¿no? El, mi cuñada fue la que siempre tiró de ella, o sea, porque ya te digo, se, se quedaron ahí en la escuela, los, los padres estaban ahí en Alsacia y venían cuando había los congresos que venían el llano, en un libro de los que escribe la FEDER, eh, habla de, no, de, de Miguel de, del cuñado de mi uh -huh, hermana, uh -huh. que no quiere aprender, la, era un crío, claro, la que, pues, que no quería aprender las letras, ni que quería saber nada. Y le dice: da, y le dice Cuando seas mayor, tendrás que ir a vender castañas, se venden a un franco. Eso es fácil de vender. Si no quieres aprender, pues cuando seas mayor, te irás a vender castañas. Y luego, cuando fue mayor, se ha jubilado de ingeniero de, la, de las eléctricas de Marsella. <risa> o sea que teníamos talleres o como... Todo talleres o como... ¿Eh? Talleres o como... Se hizo una nave larga y tenías, por ejemplo, tenías eh, la imprenta, la carpintería, la, la mecánica, la fotografía, tenías todo, o sea, en departamentos. O sea, una cosa alargada y cada sitio pues tenía... Los talleres, ¿no? Sí, los talleres, lo que se llama talleres. El que tenía afición por una cosa, porque allí, allí luego no te exigían nada de, de, de tú tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Porque incluso cuando puse la escuela, los de, los de la agenda gendarmería les denunciaron de que si sí era un espía ruso, ¿no? porque era un hombre que iba por toda Europa a dar conferencias. ¿Y, ¿Y porque era del Partido Comunista en ese momento? No, yo no, yo, bueno, aparte de eso, él era muy. un hombre. Total, que un día llegaron a, a registrarle la biblioteca y empezaron Coño, El primero que vieron fue a Carlos Mar. Mira, mira este, este es un tal, es un cual. Y después pues le dice, oye, podéis seguir, ¿podéis seguir viendo los libros en la biblioteca. Y dice, mira, ¿ese qué es? Esa es la Biblia. Esa es otra cosa, o sea, de, de, de gente de, de, de lo más grande que ha habido en el mundo. Todos Tenían libros para todos. Ahí vimos otros miserables, la vida de Napoleón, o sea, desde que salió de Ajacio, que fue a, a los hombres marítimos a, de arriba, a los otros antes, a la escuela militar, desde que salió de. era de, de, de, de Córcega, sí. es de Napoleón. Y todo lo, lo, lo, lo de los miserables que se llaman San Juan o los miserables. Ahí lo vimos, o sea, dicen, me, además de cine. los libros, no, tenía una pate de 8 milímetros, nos daban películas. Y le dijo a esos, mira, seguir Pero aquí hay libros de todas las religiones y de todos. Aquí los chiquillos pueden leer lo que les... Son libres de leer lo que ellos quieran. Aquí no se les exige a nadie que lea esto o lea la otro. Por lo tanto, no vengan ustedes con cuentos ni tonterías. Aquí tienen ustedes la, la realidad. O sea, y claro, llegaron y tenían... La, de todas las cosas. Le gustaba leer una cosa... La historia, igual la, tenía geografía, tenía de todo y nos dejó parar, claro, porque venía nada más que hacerle daño, no que a, a ¿y a... Yelda? Sí, cuáles cuál son las, eh, o las, o las diferencias o las cualidades así más puntuales del método Freiner. Por ejemplo, ¿los alumnos tenían responsabilidades? O cómo era, cuál, ¿Cuál era lo más o lo más diferenciado, por ejemplo, con la escuela? No, allí en la escuela Con la, la escuela general, vaya, con la otra. Sí, la, la normal. Allí cada uno tenía su. su. su trabajo. Su, o sea, tú te llevabas la uno <coughs> llevaba biblioteca, un otro llevaban los talleres. No era. No, había profesores, había muy pocos, no, nada más que el matrimonio y luego los mayores daban las clases. Venían, hay algún maestro, sí, venían dos o tres maestros, pero cada uno hacía una, tenía un, un, un cometido. Uh -huh. hasta, hasta la limpieza y la higiene de, de, la, de la, lo que era la escuela, cada uno tenía que llevar su, su trozo de, de, de terreno. ¿Responsabilidad? responsabilidad tenían todos, todos tenían. Igual las chicas, que por ejemplo, las chicas ayudaban en la cocina. Había tres, dos señoras mayores... De, la, de Madrid estaba Carmen Castro y Rosario Castro y la madre, que vino también a la escuela. Por ejemplo, estaba esta Paquita, que, que era la que cosía para... traer cantidad de ropa y había que arreglarlas para los chiquillos o lo que sea, pues ellas hacían eso. Luego, cuando venían los congresos, pues a nosotros... A mí me tocó ir de camarero a servir la comida. Tengo fotografías no lo he visto. O sea que cada uno hacía... Un detalle, tenías un... un, un... Una responsabilidad. ¿Qué? Una responsabilidad, ¿no? Responsabilidades, de, de, pero eso. Pero no era de decir, si oye oye tienes que hacer esto, no, no. Cada uno Incluso allí cuando se reñía o hacía alguno una cosa más, los mismos estaban y oye, que no se te ocurra volver a hacer esto o que sea, tal. O se había respeto, había... Se respetaba a, a todo el mundo, pero no se le pegaba ni se le decía nada, nada más que eso. Oye, es que aquí estamos, eh, había españoles que, que cuando venían, en los principios, pues, las patatas. Por ejemplo, cuando llegaron los catalanes a la retirada, David y otros, traían tanta hambre que sacaban las patatas de la tierra y se las comían crudas, del hambre que traía. Luego se les enseñó eso, que no se podía hacer aquello, que, eh, que para eso estaba la, la, el, la, la comedor, porque allí hambre no había para nadie. Ahí todas las noches se comían, se daban un, un yogur, el año 37. Habéis un yogur en España en el 37. Ni franco. No, se comía todo. Y luego se cultivaba mucho. Era muy vegetariano, eran, pero se comía carne. se comía una vez a, la semana, a un día a la semana, pero tenías la comida en abundancia. Se comía, se plantaba mucho zanahoria, las carros, que a mí nunca me gustaron, pero luego tuve que acostumbrarme y vos, sí, si ahora ya las como bien. Pero he yo con, con un holandés que desayunaban unos paquetes de zanahorias y de apio, y yo que los miraba. Eso es como todo, y es lo más natural, además es una cosa, aquí también las he visto ya comer mucho, mi nieta come también las zanahorias, porque, y es una cosa sana. Pero ya digo, allí se respetaba a todo el mundo. No, no se ría nadie, es que no, no podías porque los mismos de compañeros te llamaban la atención. Oye, ese chico, dejarse que ya aprenderá Además, el, el que no sabía, cuando no sabía una lección, no les echaban a algún lado y le decían, bueno, pues ya aprenderá cuando tal. No. Le decían tú, ponte al lado de él y hasta que no aprenda o sea, a, enseñarle la lección y que te explique y, y explicárselo tú y salía pues eso aprendiendo porque porque le enseñaban no le dejaban a un lado porque en los colegios hay muchos que dicen bueno si que le enseñe su padre no, pues, no allí no allí todos se respetaban muy bien y todos el cometido del trabajo y de todos cada uno tenía su cometido y todos se llevaban bien luego hacíamos muchas excursiones los domingos bajábamos a bañarnos a, al lado de Antibes ahí en calle a la playa Nos íbamos a la fuera, a la salida del río Negro Y también fuimos una excursión de 15 días, que es cuando sale La foto, la foto esa es cuando vinimos de, de la excursión. Estuvimos pues 15 días por todos los marítimos Muy bonito, muy bonito. Era, hacíamos la comida nosotros y todo. Bueno, se pasó, ya digo... Era, no, no se había visto eso aquí, lo que, lo que habíamos... lo que tenía en la escuela. Había de todo y, y ropa. Ropa, teníamos ropa de, de calidad todo. Es más que cuando estuvimos en París, en Valdor, yo me metía por todos los rincones e iba mucho al ropero porque había una chica, la pobre, en París, se me murió allí en, en París, más maja, más, más, más, más, más, más, más Era de, de Marqués de Santillana, de San Martín, de ahí arriba, o sea, arriba de la parada de San Martín. Y yo la iba a ver todos los días y me peinaba, me peinaba. Y entonces, mi amigo de las que estaban allí, había una señora, la encargada, que me dio un paquete de ropa, me dio aquellos pantalones bombachos que nadie los llevaba, bombachos, jerseys, me dio Estás en la foto de, de, de, de, de la escalera eh, con los pantalones bombachos. Sí. Eso me lo regaló la señora, <risa> la señora aquella. Y total que cuando vi yo, voy con el paquete y me encuentro a mi madre, ¿un deslubado esto? Vamos a llevarlo para, para vez que me la ha regalado la señora allí y, pues, y tuve que ponerla al ropero y le digo se llamaba Matilde y digo ya, se llama Matilde dice mi hermano que si no lo dice no se lo he regalado yo ya se queda convencido pero me hizo ir hasta allí con regaló, nos regaló, nos dieron de todo y luego en Dinamarca también nos dieron de, ¿Se acuerdan igual que cuando volvisteis para España? Cuando volvimos para España, eso fue lo más denigrante. Salimos de Niza y fuimos a Marsella. Dionisio y el hermano Luis, de que eran de aquí de Nueva Montaña, vinieron desde Marse desde Niza, fueron hasta Endaya y Irún. Y nosotros salimos tres o cuatro meses después, y nos mandaron, de, de Niza nos mandaron a Marsella, al consulado español, ya cuando aquello ya tenías que coger los, los pasaportes y todo. Y de, de ahí estuvimos unos cuantos días y de allí estuvimos, nos encontramos con el suelo y unos cuantos que habían venido con nosotros a Asturiano, y luego de allí nos mandaron a Perpiñán a un campo de concentración. Ahí estuvimos como veintitantos días, casi un mes. No había más que miseria y, y hambre. frío la comida que te daban aquí, o no, no comían ni, ni los carros. Total que nos cuidaban los senegaleses, que eran soldados cuando aquello senegal era colonia francesa. El más, el más bajo tenía dos metros y pico. Eran ahora muy buena gente porque se hacían los remolones y dejaban salir a los tabales. Y mi hermano y otros no solían salir a comprar a comprar pan y a a comprar jabón para lavar, no eso porque no había de nada allí nada ¿no? más es que ya digo miseria y después de veintitantos días que estuvimos en, en Perpiñán en el campo de concentración nos mandaron a Pigueras llegamos a Pigueras pasamos por por debajo la frontera y nos llevaron a Pigueras y llegamos a las 2 de la tarde allí y nos metieron en el parcel de la Guardia Civil y el, había dos Guardias Civiles a la entrada tenía un tipo de gañanes con un bocino de Llevamos otros los zapatos, la ropa que llevamos, varía más que todo que tenía ellos encima. Cuando entramos por la puerta, dice, estos son los que llevaban las iglesias. nadie le Mario. Tenía una pinta, todavía se le notaba eh, de los hombros de haber tirado, cuando tenía burro y tiraba el del arabo. Era <risa> el del arabo. Y nos dice eso. Y el mayor que, el mayor que, que tenía 15 años. Tendría 15 años, el, el mayor. Y yo tenía ya 12 años, pero bueno, ya iba para los dos. Pero vamos al caso, dice, estos son los que quemaron las iglesias. Y nos, nos mandaban a comer a auxilio social. Y ya, ya, claro, aquel día ya llegamos, después de la hora, aquel día no comimos. Y en el, el, el campo de concentración nos pasamos también, no se comía nada más creo que... Porque era, te daban ahí agua con nada pues no sé qué era lo que era. Total que... Al, al día siguiente, por la mañana, cuando nos mandaron a, a Auxilio Social a COVER, en vez de Auxilio Social nos fuimos, dice mi hermano, que eh, vamos a la estación, a ver si llevamos alguna maleta y nos da alguna perra para comprarnos ellos, para escribir a casa, para decir dónde estamos. Total que íbamos caminando y cuando antes de llegar a la estación, unos 50 metros antes de llegar a la estación, había una panadería, y yo me hice un poco de me fui quedando atrás y mi hermano y el otro fueron para la estación y yo había una atado una panadería grande, entré a la panadería y le digo señora, ¿me puede dar un pedazo de pan? que tengo mucho hambre, que llevo dos días sin comer y había una señora mayor, nunca se me olvidaba, allí y le dice a la, a la panadera, dale un pan al chiquillo que yo le pago. Y fue y me dio un abrazo y me dijo, hijo mío, hemos perdido la guerra. Dice, pero ten cuidado, me dio un beso y un abrazo y me dijo eso, al oído, hemos perdido la guerra. Y procurar no hablar de política, porque os pueden, os pueden detener. Y cuando llegamos a casa, mi madre era el primero que nos dijo que no hablaríamos de política. Total que... Yo cuando cogí el pan fui corriendo para la estación a llevarse a mi hermano y, al otro y a para comer pan. Y ahí que viene el tren y vienen un grupo de soldados. Era, venían gente y venían como seis soldados. Y claro, nos vino allí pidiendo, y dice, ¿qué os pasa? Che? Que, que, que nos veían bien vestidos porque llevamos muy buenas ropas y buen calzado y todo. Y, y, y nos dice, ¿pero ¿qué os pasa? ¿Nos pasa esto que, que nos ha mandado a comer a la social y tal? y tenemos una sangre que tal. dice, bueno, dice, ya no volvemos más a social, o sea, dice, al mediodía subís arriba al cuartel, era un chaval que era de los universitarios, era, era, era, era un chaval muy majo de, de San Sebastián, le veo, si debería ahora le, le conocía y nos dice, desde hoy subís a comer y a cenar, después de que comanos del cuartel, os estáis ahí a la puerta, y después que terminaba ellos de comer, nos sacaba un perol con comida y un chusco para cada uno, un chusco de pan, que cuando aquello, el pan estaba bueno. Y así fue hasta que luego de allí nos mandaron a Barcelona. Ya nos mandaron allá a Barcelona y ya fue lo último, ahí a Barcelona. Estuvimos también esperando hacer un grupo. tal que cuando salimos de Barcelona para Bilbao, llevamos las maletas cargadas porque mi padre nos puede ver allá al colegio, porque mi padre había ido con el barco de aquí... Al cachón, a Francia, con gente cuando la retirada de, de aquí y nos fue a ver allí. Y nos, claro, como ya se veía que la guerra ya estaba acabada, pues compró cantidad de ropa <risa> para mis hermanas y, y para mi madre, para todos. O sea que traíamos dos maletas grandísimas con ropa. no ahí en Barcelona una porrada de días, o sea, como 15 o 20 días. Y una, una noche de esta noche a tal hora hay que estar preparados con las maletas que nos vamos para Bilbao. A buena hora unos cerdos con un carro vinieron y mi hermano no, no, no quería dejar, dejar las maletas. Total que nos quitaron las maletas, las echaron en un carro y no sabía dónde ir el carro porque hasta ahora no llegaron a Santander las maletas. Nos quitaron todo. Como decía mi padre, mi punto padre era un me decía un anito de tal es un indiano Dice, vino de, de América. estuvo muchos años ahí en, en América. Pero aquí cuando se desembarcó venían unos correos grandes que se desembarcaban en la bahía. Y decía mi padre, a ese cuando barco se le cayó la maleta al agua. Y nosotros decíamos lo mismo, se nos cayó la maleta al agua. Los que habían venido derrotados de, de, de América, los de los indianos, le decían eso. Y dice, a ese cuando se desembarcó se le cayó la maleta al agua ya pasó igual, nos quitaron todo, todo. Luego, hasta que vino mi padre, que tardó mi padre, porque luego mi padre estaba en un barco del ejército, de, de la República, porque el barco que andaba él fueron los armadores y los trajeron para acá, pero mi padre se quedó, en, se había embarcado ya en un barco de la, era de la Marítima Nerviosa de, de Bilbao, pero estaban, eso, requisados por la, por la República. Y a él ya la, cuando terminó la guerra aquí, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España, o sea, la guerra de España, eh, a él le cogió en Casablanca. Y estuvo en Casablanca pues casi un año y pico, casi dos años. Nosotros ya vinimos cuando vinimos para acá, ya lo pasamos muy mal porque eran cuatro hermanas, éramos, eran mis cuatro hermanas y mi hermano el mayor preso, porque a mi hermano mayor se fue voluntario con 18 años con la república y mi padre se la arregló y fue a aviación pero al salir de Gijón con la aviación le escogió el Cervera la apresó el Cervera y se lo llevaron para pa Coruña y luego de Coruña se la llevaron a a Santoña, San en Santoña San y a mi madre le habían dicho que en la retirada, aquí en Barredes es decir, una batida muy grande porque cuando iban de retirar la aviación mataron una cantidad ahí entre Barrera y Porralega. Les hicieron unas cabecinas en la aviación y a mi madre le habían dicho, lo habían dicho, me dijeron, Tinín y Vicente, un primo nuestro los vimos tirados allí en la cuneta. Y a mi madre se creía que estaba muerta. Mi madre se enteró cuando, en Santoña, porque después de dos meses y pico que vivía que pero cuando aquello no avisaban a nadie ni decían nada. Y apareció mi hermano, pues, pero mi primo Vicente no apareció, no apareció más. más. Se dejó viuda a Pilar, la mujer, con una niña que ya tenía un, dos años, o medio y pico. Y embarazada de siete ocho meses. Veinte. Vive en cuento chaval. Van muy majos. Pero no la, no la valió la viudez hasta que hasta la transición. No, no le valió, no valieron por viuda. Nunca. Todo lo que hacían claro. todas las injusticias que se hicieron. Bueno, pues no sé yo, por la hora, si alguien, algo que queréis preguntar más, ¿Eh? pues eh, es el momento. <ríe> bueno, tanto queráis, que ya es buena hora. Julia, <ríe> creación de un vecino que vivía en el 24 de Reina Victoria, de, enfrente de la parada del, del autobús de Reina Victoria, de San Martín. Pues que yo no podía ir a todos los sitios sin nada, porque no, no me daban plaza. Clase. Iba a una clase particular. Pero un muchacho que, ese muchacho que yo, que yuco, me así hablando y dice, se lo voy a decir yo al médico, al, al maestro mío. Y se lo dijo en donde me es una gran persona. Fue que, y dijo que venga para acá. Y allí me metieron en las escuelas verdes de Entrehuérfano, desde el frente del Palacio de la del... De festivales, la Cuesta al Gas, hasta allí. Es la única que había y ahí vamos él, y luego en San Martín cogíamos a Gelín, Manteca, y, y luego en el, el, el las, las Higueras, que es ahora Calle del Sol, hasta casi hasta casi Tetuán, sí. otros tres hermanos íbamos, que la, la madre ahora, era la pescadora, Mariano. ¿A las verdes? Sí, Mariano Antonio sí. Ignacio, eran tres hermanos y todos íbamos para allá. Así. ¿Y en las otras escuelas porque no te cogían. Porque éramos rojos. <risa> Decían que éramos rojos y no te daban entrada. No había más, más, no. más que decir, ¿no? No. <risa> y ahí, ahí, luego lo que es que yo iba a clase de noche y, y, y luego también estuve yendo al instituto, allá Santa Clara. Pero no, no te, te dejaba entrar a nadie. Y estuve con un muchacho que vivía detrás de los capuchinos ahora. ¿De los Martín, Sí, Ahí estuvo la, el posadero del dromedario, antes de la guerra. Y vivían detrás. Y había salido la guerra por muchachos, salió muy enfermo, Malvino. Tendría 30 años, ¿no? se murió muy joven Salió muy enfermo. Y ahí fue donde fuimos. Ahí, fue... ahí salió, ahí íbamos los Bustacos José Luis y Severo, que era capitán, salió luego capitán, estuve capitán en el en el club marítimo, las puras mezanillas, que, que se casó con una hija de... de, de José, ese de... de la hostia, que era ese cómo se llama, Vida de la Peña. A ver, a ver. Se casó con una hija, era, el otro tenía un camión. Como eh, veis, eh, enlaza permanentemente eh, todo, ¿no? Sí. <ríe> con nombres y apellidos claramente. Ya ha muerto la mitad de ha muerto toda la mitad. ¿eh? Ha muerto, Pedro, si no Contado cómo te arreglaste con el francés, porque tú no sabías francés cuando llegaste allí, ¿no? Ay, a los cuatro días ya hablábamos francés todo, y los, y los franceses hablaban español. Porque si no íbamos a dar las comedias allí, no nos iba a nada de español. Es bueno, en la escuela frente nos enseñaron el francés. Había una chavalía allí, Daniel, que cuando fue mi, mi padre vernos allí, no se creía que era francesa, de cómo hablaba español. Todo era. Además, no hay mejor clase que el, el maneje de, entre chiquillos. Como usted, el movimiento entre niños es como se aprende los idiomas. Ya, ya digo, los, los franceses aprendieron en cuatro días a hablar español y nosotros el francés. Eso, en, en cuatro días, ya te digo, empezamos allí y no hubo ningún problema. Es que estamos, vamos, estamos tratando aquí de fomentar los grupos cooperativos, eh. cooperativos en las escuelas, sí. en, cualquier, en, cualquier, en cualquier manera. <coughs> Se, se, se impone lo clásico sí. y no lo de política. Y era lo contrario. Exactamente pues ya, lo contrario. Ya digo, se, se aprendía todo, o sea, enseguida. Porque te daban la clase en español y te daban en francés, porque estábamos todos juntos. O sea, estábamos, en, en las clases no era aquí los franceses aquí los españoles, no, éramos todos en grupo. Y daban las clases en francés y en español también, así que ellos es que él se lo oías a ellos mismos y hablaba igual lo que decían ellos y, y ellos hablaban lo que nosotros también ya digo, había chavales ahí franceses que hablaban español como nosotros luego aprendimos el francés nadie se creía que eran que eran franceses de lo, lo bien que, que lo pronunciaban todos, todos eh, igual las chiquillas que los chiquillos ahí se aprendió, aprendieron todos o sea, no había pega ninguna fue una cosa, hay más rápido, que o sea, estabas ahí, pues eso, a, a, a aprender, tenías que aprender por narices. Y no hay mejor escuela que esa. el de Estar en, en reuniones, además hacíamos muchas, jugábamos y se hacía lo que se hacía, todo era en, en comunidad. O sea que igual niños que niñas francesas y españoles todos éramos iguales allí. Y, así que a los cuatro días todo el mundo hablaba bien. Y luego tenías que, por ejemplo, prené era Provenzal, él nació en, en Bar, en los Alpes Marítimos, y hablaba muy bien el provenzal, que es un estilo catalán, es el, el dialecto que ellos llaman el patois. En Francia tiene 21 patois, 21 dialectos. No, no es como aquí. en España tenemos el gallego, esto, allí 21 decían que había, yo no sé, pero. Y luego la prené la liste prenet era de, de, de Niza, de. Y estar en Liza había sido italiano y se hablaba, hablaba en italiano. Es que la, la Elis Freni hablaba español y en italiano, como, como sabía bien el italiano, pues nos entendíamos con no ella muy bien. Y Freni al principio se entendía muy bien con los catalanes que venía, porque hablaba, les hablaba el proyecto que es un estilo al, al catalán. No había pegas para eso. Además que había constancia en, para enseñar, o sea, no era decir nada. Ah, si quieren aprender, que aprendan, y si no, allá ellos. No, allá Era... Hay que aprender, hay que aprender y hay que aprender. Además, y ayudarse los unos a otros. Si había uno que se estaba retrasado, le ponían a, a, a ella un par de ellos... De refuerzo. ¿eh? Y venga, y venga. Aquí, eh, pues tienes que aprender, porque está... Ya te digo, un chaval, que era el único que, que, que, que salió un poco rebelde, que se escapaba y eso... Era un muchacho muy, muy, muy retrasado. No era retraso mental ni nada. Era, tenía, un, se, se que sus ideas o algo así, que no le iba No le iba a aquello. Cogía, se marchaba, se marchaba al bosque. Y ahí teníamos, ahí en el bosque había flambuesa y había de todo. Pues, ahí se marchaba y había que ir a buscar. Pero Palme y Pico así ya luego no se adaptó y era como los demás. Pero pues le costó un poco. Porque ya en el pueblo como conocían de manera italiana, o sea, de origen italiano. Y luego venían los suñés, que eran catalanes. Luego nosotros y los porque... O sea, todos eran vivían del campo. Aquí vivían del campo. Y venían a venía la escuela, aparte de que tenía una finca muy buena, y se explotaba para dar de comer a, a los demás. Pero ya te digo, nada, por, por el idioma no, no pega. No pega. A los cuatro días todo el mundo hablaba francés. Y ellos hablan español. Muy, muy bien, muy bien. Bueno. Pues nada, ya no queda más que decir que, que nos lo hemos pasado muy bien. Pues sí. digamos, pues, eh, a ver si tenemos tiempo a cenar. Eh, a ver si, a ver si no, se los, eh, no tenemos que ir a, a buscarlo afuera. Sí, a a pues, no al cartel. Al cartel no. Sí. Bueno, el cuartel a vosotros no os fue malo. Pues aquí, aquí el cuartel de María Cristina, sí. aquí el, de, el Regimiento sí, Valencia, el regimiento de la había así de familias que iban ahí iban con, con la perola, o sea, a ver si claro, claro. no te creas que los años 40 era Torrecita. <risa> había, había más hambre que... Bueno, pues eso sí, es verdad.